Pues 20 contra 20 no tiene mucha diferencia 50 contra 50, ¿no? Nada, eh, casi la misma. Uh -huh. Prácticamente igual. No siga <risa> haciendo el ruido del besito. ¿Cómo? Que siga haciendo el ruido del besito. Si parece que no lo hacía más. En el techo de aquel creo que hay uno. En el de tu derecho. Aquí donde estoy viendo Ahí va, creo que es eso el plan Eh por favor, eso va. Es todo un genio Había otro más ahí eh Ahora podemos ver en el mapa a todos los de nuestro equipo, marcar y saber dónde vamos a caer todo el mundo. Eso era lo que le faltaba a este modo. Bueno, al de 50 contra 50, pero ahora lo trajeron en 20 versus 20 versus 20 versus 20 versus 20. Me gusta, me gusta. Vamos a ver, la verdad se me hace como que va a ser lo mismo que 50 contra 50, pero pues hay que, hay que darles oportunidad de que nos sorprenda. ¿Por qué me robaste? ¿Por qué me robaste eso, amigo? Creí que éramos amigos, que éramos hermanos Compañero ¿En serio? ¿Hay gente matándose ya aquí? Pero si yo todavía no tengo ni un arma Oh, sí, sí, hay gente de los malos del otro team aquí en serio, no tengo ni un arma. Este menos bueno. Ese es malo. Hay que lootearlo cuando lo maten rápido. No, oh, no, no, no, no, no. Ok, ok, ok. Vi uno acá adentro, creo. ¿O no? No, no seas torpe, no soy. yo soy. yo soy bueno. Acá había visto otro malvado. Pero quita. Eh, que siempre dije, es como que el juego no quiere que no se cante <ríe> eh, lo sientan tanto. El done de tierra. Posición que haga menos daño, menos velocidad de ataque. Tengo una falta de algo. si la zona está lejos. Me quito por la ventana. <risa> Lo que no necesita. <risa> Estamos aquí construyendo y quién sabe qué haciendo Están bien locos estos minions. En vez de lootear e ir a matar gente, están ahí quién sabe qué viendo no. hagan eso, motherfuckers Le roban las kills nada más el luz. Eso ya me acordé porque no me gusta tanto este modo. Porque todos estos menes... Matas, matan, no pase lo que pase, pero todo el mundo te roba todo. Te rapiñan todo. No puedes ni moverte porque ya tienes ahí a un men... Acabas de pegarle a tu abuela, la tumbaste, es tu abuela y tú la tumbaste. Y no, no les importa. Ala Akbar, no la rompa nadie, por favor, voy subiendo Eh, no te asusté. Se soltó nada, ¿no? Y van todos juntos, lo peor es que se quedaron en el mismo pueblo donde caímos haciendo nada Ahí como construyendo y viendo quién sabe qué cosa Y les favoreció uh -huh. la zona Claro que sí. Lo bueno de aquí es Era que somos el equipo más grande, así que esto ya está ganado. Sí, oh, Lord, sí. sí. <ríe> si la mayoría de esos son medianamente buenos, pues ya ganamos. Ni siquiera le puedan disparar a algo en su vida. Ok, ok, relájense. Vamos a estar bien todos. Si no estás bien, muérete cerca de mí porque yo quiero ese De hecho, me correspondía a mí. Oh, bien, bien. Al parecer estoy en el equipo que va a ganar. Eso, eso me... Me pone muy feliz. Rápido, rápido, que no me vayan a violar aquí. La zona avanza muy rápido, eso sí, ¿eh? Cambiaron la zona. Eh, de hecho, dentro de su, de las notas del parche mencionaron que la zona va a ir muy, muy rápido más de lo normal. Oye, amigo, vete. Ey, eso es mío. Hay gente que con franca tiradora. Ahí ve gente. En 285, en la montaña. Una hay que avanzar, lo bueno es que ahora vemos a la gente que es de nuestro team ahí Y por ahora creo que vamos todos juntos los que somos del team Tenemos desventaja con el otro equipo solamente de dos, así que puede ser puede ser nuestra ¿eh? Empezando la primera partida, empezando este video Y boom, vamos muy bien Lo malo es que hay... Dos o tres retrasados que se están quedando. Como yo. Nada más por quedarme a darle ese men que me estaba tirando. Vámonos. No, de por sí ya no traigo vida, no me toques. Y va a bajar mucho, ¿eh? También. Uy, cayó. Pura tormenta, nos quitó a uno. Vamos, un tip que les doy, compis, es que si la gente no pone en el mismo punto el indicador para caer y si no se tiran todos al mismo tiempo, es que son idiotas que la verdad no saben jugar y que solamente van a tirarse para morir. Si van a un lugar que no sé en dónde va todo el squad, solamente van a morir. Miren, por ejemplo, aquí hubo como unos 5 o 6 maricas, 3 maricas, que se fueron a otro pueblo... Pero van a caer ellos solos con todos los demás squads y van a morir. Podemos morir nosotros también aquí, pero el punto es caer todos en equipo y matar a los demás. ¿O no? Están muy lagueados los servers con esto, con este modo de juego. He necesitado esas balitas, crack. Ay, pero qué preciosidad, eh. Acá abajo hay otro que no es de mi team. ¿Tú qué crack? ¿Vas a salir en algún momento? ¿Qué va a pasar aquí? ¡Ey! ¡Banda! No, está muy lejos. Muy lejos para que hubiera atinado ese tiro. <risa> <risa> Pero, ¿qué haces ahí, crack? Lol, ¿había gente abajo aquí? Uh -huh. No, no, también se están muertos. Ah, están allá aquí. Mmhmm, uno. <risa> míralo, míralo, míralo Bueno, sabemos dónde hay uno Ah, vean eso 1, dos, 3, cuatro, cinco drops Amazing Impresionante Shit, me quedé sin material Esperemos que este de acá viniera solo que no sea muy listo mm, Pues no venía solo Pero ese no era ¿Algún equipo ya murió? ¡Sí! ¡Oh! ¡Todos! Nada más queda uno Yo creo que es el que quedaba por acá Vamos a buscarlo Ahí, no, no, no Ese es de mi team de estar atrás de estos De estas hueas. No te vayas a morir con la tormenta, eh por favor Yo vi a uno y no era el que mataron allá Tiene que estar por aquí No No, ahí está <risa> ah. <risa> Ok